Edgar Negret Dueñas El gran artista Edgar Negret Dueñas nació el 11 de octubre de 1920 en Popayán y falleció el 11 de octubre de 2012 en Bogotá. Se trata de uno de los artistas que se encargó de introducir a Colombia la escultura abstracta y geométrica. Sus esculturas se caracterizan principalmente por el uso de dos metales, el aluminio y el acero, siendo más utilizado el primero específicamente en las láminas. Sus esculturas son láminas dobladas normalmente con curvas unidas con tuercas y tornillos a la vista. Terminan sus esculturas con pinturas de colores rojos, naranja, amarillos, etcétera. En general, colores vistosos. Teniendo en cuenta el tema específico de este grupo, podemos citar una serie de obras que este maestro nos dejó ubicados en el espacio público de ciudades principales tales como Bogotá, Medellín, Popayán y pueblos tales como Sonson y Son, Río Negro. Tal como ya lo indiqué, el aluminio es uno de los materiales que más utilizará el maestro siendo de uso exclusivo desde que pasó una temporada entre 1955 y 1963 en Nueva York donde realizó una serie de titularía Aparatos Mágicos. En esta serie comienza a utilizar láminas de aluminio dobladas, unidas con tuercas y tornillos, utilizando elementos geométricos y pintando las figuras en colores vivos, tales como negro, blanco, rojo y azul. Luego de regresar a Colombia, gana el 15 Nacional Salón de Artistas de Colombia con su obra.